¿Qué tal, mis queridos amigos? Sábado, vamos en estos primeros días de la Santa Cuaresma, este sábado en la presencia de Dios, que María Santísima interceda por todos nosotros. Hoy vamos a meditar San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y estos murmuraban diciendo a los discípulos de Jesús: ¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús respondió: No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas, queridos hermanos. Pues esta palabra que escuchamos es una palabra de aliento, de esperanza. Señor, anda buscándome. Los pecadores, los que andamos mal para levantarnos, para sanarnos, para curarnos muchas veces creemos que seguir al Señor es para los santos, tenemos que hacernos santos y estamos llamados a la santidad y a la perfección el primer paso, el Señor nos llama en nuestra propia historia, en nuestra propia realidad cuántas cosas hacemos cuántas cosas, en cuántas cosas pegamos. ahí está el Señor para salvarnos, para levantarnos el Señor ha venido a buscar a los pecadores, a los enfermos y ese pecador y ese enfermo somos usted y yo, necesitados de la gracia y del amor de Dios. Que la Virgen María interceda por nosotros. Feliz día para todos. Recuerde el reto, aparecerá en pantalla en un momento. Marquen su cita Ánimo, ánimo, el Señor lo guarde.